Hola gente hermosa de YouTube, cómo están? les voy a enseñar un truco para que tengan internet gratis totalmente el año entero. Si le funciona, ustedes me lo dejan en los comentarios. Ustedes lo que van a tener que hacer es prender su dato, como yo lo tengo prendido, lo mío. Vamos a entrar a YouTube Studio, como siempre no tengo no tengo internet, amigo, como le estoy diciendo, no tengo internet. Realmente lo que te, eh, vamos a YouTube, a YouTube vamos a buscar el segundo canal mío. El canal mío verdadero Jaina Gómez TV Pero yo lo tengo así Jaina Gómez dotter, registrado Se puede, se aparece en el tiempo de búsqueda Vamos a entrar acá Le damos acá Para que usted vea que yo no tengo internet Para comprobarle que no tengo internet realmente eh, Estamos chequeando, está, está verificando Cuando no tiene internet mi gente es así realmente no tengo internet, por eso salió de la aplicación, porque no va a tener un teléfono sin internet. Mi gente, para no hacerlo el video más largo, realmente está buscando ahí, pero no tengo internet. Vamos a ir a Messie, a Messi. Vamos a ir a Messie, a Messi yo manda un hola. Hola. Oh, hola. No se va a enviar, mi gente, como le estoy diciendo. Lo que tienen que ser eh, mi gente es que vamos a chequear el balance mío para que ustedes vean que no tengo balance, no tengo balance, no tengo balance, vamos a chequear para ver para que ustedes vean que no tengo paquetico disponible. Eh, no tengo paquetico disponible para que ustedes vean, eh, le damos a, a la opción 6, damos a la opción 6 para que ustedes vean, mira no tengo, no tengo paquetico disponible para que ustedes vean, no tiene ningún paquetico eh, activo. Eh, lo que tienen que hacer es mi gente descargarse esta aplicación que ustedes ven acá al lado de la biblia eh, esa ustedes se descargan esta aplicación eh, se la voy a dejar en la, en la, en la descripción de este video miralo allá abajo suscríbete mi gente para más tu video miralo allá abajo es un APN eh, ustedes van acá mira eh, yo lo tengo el nombre, mira el nombre aquí arriba este es el nombre mi gente, ese es el nombre eh, APN Marte, algo así Usted le dan ahí sin colección, Usted le dan prendido, está conectando, cuando se conecte, usted dice conectado, ya se conectó. Cuando ya se conectó, mi gente, usted lo que tienen que hacer es ir a, a los ajustes de Google acá, mi gente, suscríbase en el canal. Para que ustedes vean, mi gente, que esto sí funciona, ve, funciona. Eh, vamos a entrar a YouTube, a YouTube vamos a darle, vamos a darle acá, eh, vamos a escribir cualquier nombre. Y para que usted vea que funciona, ve mi gente, no sin trucos, sin nada, sin rodeo. Para que ustedes vean que funciona el internet gratis que le estoy eh, que le están ofreciendo a la compañía Viva. Le damos para acá, ve mi gente, funciona mi gente. Eh, vamos a ver si Viva no vaya a quitarle eh, no vaya a quitarle esto, vamos a entrarle en cualquier video, vamos a poner el video, este video. Eh, vamos a ver si funciona, suscríbase al canal, Jaime Gómez TV. Si sí, funciona mi gente a la perfección eh, si escuchan un ruido de una planta que al lado de mi casa vamos a escuchar a, a, vamos a entrar a la message a message vamos eh, se envió ahora se acaba de enviar vamos a darle un hola en cualquier en cualquier persona mi gente suscríbese en el canal para que esté más actualizado de nuestras aplicaciones cada día más recuerda eh, Vamos a chequear. Yo no chequeé con, con WhatsApp, ¿verdad? No chequeé con WhatsApp, pero vamos a chequear con WhatsApp. Vamos a escribir un hola acá, acá. Hello. Si sí funciona con WhatsApp también. Eh, vamos a chequear con Tito. Tito, este Tito. Para que usted vea que funciona con todas las redes sociales. Está cargando. Está cargando como cuando el internet gratis, mi gente. Y usted se aprovecha realmente usted sabe que vas a cargar mucho si sí, funciona si sí, funciona tengo la profesión que funciona pero lento eh, vamos a entrar a Instagram. entramos a instagram eh, vamos a ver si sí, funciona la la ya ustedes saben suscríbase en el canal y subiré más vídeos de esto si ustedes me lo permiten. Hasta la próxima. Nos vemos.